Este mediodía un camión chocó a seis vehículos en el acceso sur. Estaban detenidos justamente por otro accidente del que hablaremos más adelante. Y esos autos sufrieron el impacto del rodado que no alcanzó a frenar, no vio que estaban parados y directamente los embistió desde atrás. Uno de los damnificados fue Diego Coltes, un reconocido jugador de fútbol de salón de la provincia de Mendoza, hermano de una ex reina nacional de la Vendimia, quien relató que lo sucedido ocurrió en cuestión de segundos. Apareció el camión, no los vio y prácticamente los aplastó a unos contra otros a seis vehículos. Llevó por delante seis vehículos más, ¿sí? Están todos en cadena, ¿sí? Por ejemplo, lo que les voy a mostrar ahora a mis espaldas, los primeros vehículos que chocó este camión, ¿sí? No sabemos si fue un desperfecto técnico, si perdió el control, aparentemente fue un problema en los frenos, por lo que nos dice personal policial, pero lo cierto es que impactó con el primer vehículo blanco que observan ustedes justamente en imágenes. El primer vehículo fue el que peor también la pasó, por el impacto. Luego impactó contra el vehículo Astra, el camión, y después contra dos camionetas más. ¿Cómo fue el impacto? Se, eh, se sorprendió, ¿no? ¿Iba camino hacia el norte? Iba camino al norte, iba mermando porque iba a bajar por Alcina. Eh, íbamos a 10, 20, no sé, íbamos muy lento porque había, estaba medio osturada ahí al Alcina. Claro, había otro accidente no, sí, no más adelante. Bajar al no, no, no, acá no bajaba la calle Alcina, estaba y yo tenía que bajar por ahí. Así que íbamos despacio, íbamos mirando a ver qué pasaba cuando sentí el golpe atrás. Realmente. impactó en su camioneta blanca? ¿Le ha dejado el costado? ¿Realmente no sirve más sí, ese costado? De este lado, de aquel lado, de atrás, tiene choque por todos lados la camioneta. ¿Saben qué le pasó al chofer del camión? Parece que, según los comentarios, que se quedó sin freno. Un susto grande, ¿no? No, no sabía pan de mierda. En un momento los dos íbamos... Él creo que venía tras mí o a, la, o a la par, no sé. En un momento creía que chocábamos... Yo creía que chocaba de frente con él, porque en los trompos que hizo la camioneta... Bien. Así que bueno. Te voy a mostrar el camión, ¿sí? Está a metros del lugar donde estamos ubicados, ha quedado en la banquina directamente, invistió a dos vehículos más que están atrás del de camión. ¿sí? Iba muy eh, fuerte lo que nos decían, impactó, claro... Con el tamaño que tiene el camión, impactó el primer vehículo y de allí se hizo un choque en cadena, seis ¿sí? vehículos en total. ¿Por qué detuvieron la marcha y por qué el señor nos decía de calle Alcina? Claro, porque pasando calle Alcina, llegando casi a la barraca, se registró otro accidente que involucró a una mujer. Si ¿Sí? una mujer iba cruzando justamente por barraca a la altura del centro comercial y fue embestida por un vehículo, ¿sí? se la llevaron, la trasladaron y está grave esta señora, producto de ese accidente, claro redujeron el, eh, eh, la velocidad de los vehículos en este lugar y se produce este otro accidente aquí sobre acceso sur. Bueno, y allí lo estábamos viendo, ¿no? Estas imágenes que realmente son eh, lamentables por todas las personas que se vieron afectadas por este camión, que obviamente estudiarán y verán las causas que lo llevó a perder el, el control del mismo. Pero bueno... Hay otro hecho que realmente está preocupando y, y mucho más grave de lo que estábamos viendo que tiene que ver con la vida de una persona, una mujer que está gravemente herida. 73 años tiene esta señora que intentó cruzar el acceso a la altura de la barraca del centro comercial y fue embestida por un conductor de 40 años y en este momento, lo decías, lucha por su vida. Claro, bueno, este conductor, este hombre de 40 años que iba en este vehículo que se está viendo allí en pantalla, al ¿no? mando de este Fiat Argo. Eh, Argo hacia el norte, embistió a la mujer, quien quedó inconsciente allí en la calzada. La verdad que muchas personas que estaban allí alrededor y que fueron testigos eh, contaban eh, imágenes realmente fuertes sobre el estado en el que se encontraba la mujer. Cuando llegó la policía, bueno, el hombre sostuvo que iba detrás de otro vehículo cuando al llegar a la calle alcina hizo esa maniobra para esquivar a la mujer cuando vio que se había lanzado a cruzar el acceso sur hacia el oeste. La mujer está realmente grave, sufrió pérdida de masa encefálica, por lo cual su situación es realmente delicada, está internada en el Hospital Central. Uh -huh. Y hay que remarcar un dato que al menos sorprende a algunos, y es que esto ocurrió en el mismo lugar exacto en el claro. cual perdió la vida Alan Bilouta, recordemos la víctima de un recordado accidente ocurrido en agosto del año 2017, con un conductor que en principio se, se dio a la fuga y luego fue atrapado. Exacto, bueno, esta mujer intentó hacer lo mismo, intentó cruzar, eh, y siempre se reitera más allá de esto de la preocupación por el estado de salud de esta mujer de 73 años y demás, y ojalá pueda evolucionar favorablemente, pero siempre se recuerda y se pone nuevamente en conciencia a todas las personas que traten de evitar hacer esto, porque lamentablemente a veces no nos damos cuenta, hay tantos vehículos que circulan por este acceso, ustedes lo saben, que uno nunca sabe si nos pueden estar viendo o no, entonces realmente es peligroso, no se debe cruzar por allí, pero bueno, lamentablemente se dio así, se desconocen las causas porque la mujer cruzó por allí a esa hora de la mañana, y bueno, y este conductor que lamentablemente, por más que la vio, quiso hacer una maniobra, pero no pudo esquivarla.